Y arrancamos ya entonces con esta charla de liderazgo, de gestión de equipos de trabajo, en donde te podemos dar algunas pautas que te puedan servir. Antes de nada, eh, yo no sé si alguno de vosotros ahora tiene equipos de trabajo, tiene subordinados. Levantáis la mano para que yo sepa más o menos hacia quién... Vale, tenéis algunos subordinados. ¿Alguien tiene más de cinco subordinados? En tu caso tienes algunos más. Muy bien, más de diez. ¿No? Bueno, por ahí, vale. Pues vamos a arrancar entonces. Eh, lo primero que me gustaría preguntarte, si estamos hablando de liderazgo, es conocer un poquito el perfil de personalidad que debe tener el líder. ¿vale? Entonces imagínate que quieres poner un anuncio en prensa y en ese anuncio en prensa que quieres poner, eh, quieres buscar a alguien que sea líder. Entonces tendrás que buscar algunas características concretas de su personalidad. Entonces si Tratáramos de definir un perfil del líder, ¿qué características crees que deberían estar en ese anuncio de prensa? Busco una persona que sea... ¿Cómo? Carismática. Por una parte, carismática. Vale. Eso es muy abstracto. ¿Qué es carismático? ¿Qué es una persona carismática? Tú pones eso. ¿Quién de aquí es carismático? ¿Quién es poco carismático de aquí? ¿Ten tenemos que ir a algo concreto. Venga. ¿Cómo? Seguro de sí mismo. ¿Y qué es una persona segura de sí misma? Ahí. Muy bien. Entonces, seguro de sí mismo, con autoconfianza, ¿no? Que le dices que vas a ir a la charla de Fernando y vas a llevar esa camiseta, ¿en serio? Esa camiseta, Pff, no te das cuenta que se te pega los michelines. Ponte la otra que te queda mejor. Ay, bueno, pues me pongo la otra, va, que me queda mejor, ¿no? Entonces, las personas que, que trabajan como líderes deben de tener autoconfianza. ¿Por qué? Porque reciben opiniones continuamente de los demás, ¿verdad? Entonces... En un nivel de 0 a 10, ¿cuánta autoconfianza tienes? ¿Cuánta capacidad de decir confío en mí, confío en mis criterios? ¿Soy capaz de soportar que siete personas me digan que estoy equivocado y a pesar de eso pensar que puede ser buena idea? Porque como líderes vais a pasar por eso y, no, y si el grupo es más grande no van a ser siete, van a ser 70. ¿Qué nivel entre 0 y 10 tenéis de autoconfianza? ¿Más bien bajito, más bien alto? ¿Qué pensáis? De seguridad en vosotros mismos. ¿Se te nota cuando hablas? que tienes autoconfianza? ¿Te lo nota el entorno? ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿Titubeas así cuando te llevan la contraria? ¿Hablas de este tono? ¿Bajas la mirada? ¿Apartas la mirada cuando te llevan la contraria? Vale, entonces, autoconfianza, fundamental. ¿Qué más pondríais en ese anuncio de prensa? Asertiva. Vale, asertiva es también un concepto un poquito general. Si tuviéramos que ir al grano, ¿qué es asertivo? perfecto vale que decir, sí. muy bien perfecto repito yo para los de casa vale no está diciendo entonces que si tienes que decir algo aunque le siente mal a la persona díselo no entonces el, la persona asertiva es Aquella persona que no se siente culpable continuamente. Ay, qué mal me he sentado, que me ha dicho me ha pedido el día libre para ir a una boda del cuñado del primo de un amigo suyo que conoció en un crucero que hizo a las islas no sé qué. Y claro, pues yo le he dicho que sí. Es el día de más trabajo de todo el año, pero le he dicho que le daba el día libre. ¿no? ¿Por qué? Porque te sabe mal. La, la frase esa de me sabe mal es de las frases que más estropean la vida a la gente. De verdad, yo cada vez que escucho eso en consulta, de ay, lo hice porque me sabe mal. Digo, mira, que sea la última vez que dices esa frase y te va a ir la vida muchísimo mejor. Os lo garantizo a los que estáis aquí. Os lo garantizo. Si cogéis esa frase, la borráis, bien borrada, y si no la volvéis a decir nunca, vuestra vida será un poquitín más feliz. ¿vale? Llevo 17 años trabajando con esto y os garantizo que funciona muy muy bien eliminar esa frase. Entonces, hemos dicho autoconfianza, hemos dicho asertividad. ¿Qué más destacáis? Resultiva. ¿Cómo? Resolutiva. Resolutiva. ¿Por qué? ¿Qué es resolutivo? Eso es muy genérico. Esto es como... Eh, <risa> Dime tres cualidades tuyas. Pues es que mi primer trabajo fue de seleccionador de personal en Coruña, en la Coruña. Y todo el mundo me decía que tenía don de gentes. Digo, soy don de gentes, trabajo en equipo. Digo, muy bien. Y tus defectos es que eres demasiado responsable, ¿no? Eso, ya, eso también me lo sabía. ¿Qué es ser resolutivo de manera práctica concreta? Vale, vale, agilidad entonces a la hora de solucionar problemas. Entonces, piensas mucho, mucho, mucho, mucho rato antes de encontrar la solución, eso no es ser resolutivo. Llevas cuatro meses teniendo miedo si tomas una decisión porque eso puede cambiar tu vida, puede irte mal, eso no es ser resolutivo. ¿vale? Entonces, ser resolutivo es tomarte el tiempo justo para tomar decisiones. ¿verdad? Y ahora mismo, todos los que estáis aquí, estáis queriendo tomar alguna decisión en vuestra vida, yo lo sé algunos de vosotros y de vosotras, esa decisión además es importante. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuál es la decisión que, que estáis tomando? dice Dilo, dilo. Ah, con valentía, que valentía es otra de las cosas que entran aquí. ¿Qué decisión tienes que tomar hoy en día en tu vida? Ser un líder, ¿Ser un líder? vale, está bien, ser un líder de tu equipo, muy bien. ¿Y otra cosa en tu vida personal? Sacar, proyecto. ¿Sacar un proyecto, exacto. Y a lo mejor te da miedo sacar ese proyecto, ¿no? Entonces, ser resolutivo, ser ágil a la hora de tomar decisiones, pensar demasiado tiempo en, en esas decisiones, en hacerlas, te ancla, te ata. Mira, yo llevo eh, desde los 23 años montando empresas. De hecho, la primera empresa la monté justo antes de terminar la carrera. Algunas se murieron y otras sobreviven. Si me dijeran, oye, ¿te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de las que se murieron? ¿Te arrepientes de haberlo hecho? Porque yo perdí pasta que te gagas, ¿eh? Yo, mi cuenta llegó a cero tres veces en mi vida. A cero, ¿vale? Tres veces. ¿Por qué? Por fracaso total. Eh, ¿Te arrepientes de algo? Lo, lo, lo que digo es siempre, sí, me arrepiento de una cosa. Me arrepiento de todo lo que he hecho, no haberlo hecho un poquito antes y un poquito más rápido. Porque si hay que fracasar, fracasar rápido. De hecho, es una de las cosas que le digo a los líderes. Vas a fracasar y vas a acertar. Los fracasos, fracasa rapidito. Y además, joven. Las personas que estáis aquí, la mayor parte de, de vosotros y vosotras, eh, tenéis a lo mejor una edad que ronda los 30 o por debajo de 30. Apuraros a fracasar. ¿vale? Apuraros. Porque lo que os va a permitir luego crecer es decir, hostia, pues me equivoqué aquí. Si tienes miedo es que no eres resolutivo, si tienes miedo es que te frenas, si tienes miedo es que te pones unas argollas aquí, se llaman argollas, esto que, que tienen los presos, con una bola así, si tienes miedo vas caminando despacito. Y al final vas a tomar las mismas decisiones pero 15 años más tarde. Y vas a ser una gran persona de éxito con 63. Entonces... Disfruta el éxito cuando eres joven, porque eso te va a permitir, pues, también vivir muchas más experiencias. Entonces, ser resolutivo. Si tardas mucho en tomar decisiones, significa que es una de las habilidades que tienes que trabajar. Y me decís alguna más. Pasión. Perdón. Pasión. pasión. ¿Por qué pasión? ¿Qué es pasión? Exacto. Que te guste, ¿no? Están diciendo aquí pasión, que te guste, que disfrutes, es verdad. Que vivas eso. Cuanto más lo vivas, mejor te va a ir, seguro. Porque lo transmites. Y de verdad que a lo largo de todos estos años yo he visto que te puedes enamorar de cualquier cosa, de verdad. La gente es llena de pasión por, por, por, por su trabajo, llega a disfrutar. Hace, hace unos 15 años me dijo un señor que trabaja en una empresa de azulejos, hacen fritas y esmaltes. Que eso es yo descubrí con lo que pintas los azulejos. Y me dice, me encanta mi trabajo. Era un mando intermedio que decía, me encanta mi trabajo, me encanta ir a la oficina y hacer cosas, me encanta meterme en el taller, me encanta pintar los azulejos. Y digo, ¿pintar los azulejos? Pues es verdad, la gente que tiene pasión es mejor líder porque lo transmite. La gente que es una amargada se le nota y es más difícil que genere influencia. Entonces, tú estás, has sido seleccionado para un puesto, para un mando intermedio en algo que no va para nada contigo, que incluso va en contra de tus valores personales pues va a ser difícil que cumplas con este perfil. Entonces mira un poquito dónde te metes, que vaya con tus valores, porque puedes tener éxito en casi cualquier cosa si va con tus valores, si te apasiona, de verdad, si te, si te llena las entrañas, si lo disfrutas. Entonces ese anuncio de prensa tendría que tener todas esas cosas. Tendría que tener fuerza en carácter, tendría que tener disciplina, porque el líder es una persona disciplinada, el líder es una persona que no camina arrastrando los pies, es una, una persona que va ordenada, ¿vale? una persona que le ves el, el calendar, el Google Calendar, y ves que tiene las cosas ordenaditas. ¿vale? Y que sabe además transmitir con habilidades de comunicación. Es verdad que hay líderes introvertidos y hay líderes extrovertidos, pero los líderes introvertidos y extrovertidos tienen que tener habilidades de comunicación saber comunicar una idea, saber transmitir una visión. Y eso se hace por tu tono de voz, eso se hace por cómo miras. Es muy difícil ser un líder si no tienes un contacto visual con tus trabajadores y si miras al suelo por, por, por costumbre. ¿vale? Entonces las habilidades de comunicación están muy detrás de ese perfil. Entonces valora... Si eres capaz de hablar delante de un grupo de cinco o seis personas, esta mañana una de las chicas se, me, se le puso a temblar la voz cuando estaba en el curso por hablar delante del, del grupito, que éramos un grupito muy pequeñito. Si todavía no tienes muy desarrollada esa habilidad de hablar delante de cinco o seis personas, es necesario que la trabajes, porque como líder te va a tocar transmitir ideas, a menos que trabajes toda la vida con un subordinado nada más, te va a tocar transmitir ideas. Entonces, la comunicación, ese es el, el perfil que desde mi punto de vista también debe tener un jefe de equipo. Y luego podéis orientaros, si queréis, hacia un liderazgo más autoritario, aunque dicen que está un poco pasado de moda, ¿no? pero es el que se llevaba a lo mejor hasta los años 70 o 80. El liderazgo autoritario, como veis aquí, el director asume la responsabilidad máxima de los acontecimientos, el director señala en cada momento qué debe hacerse y las decisiones son tomadas por el director y no se consulta al equipo. O puedes optar por un liderazgo más democrático en donde cada miembro tiene una función determinada de la que es responsable y la que debe decidir, el director supervisa el trabajo, con lo cual la función tuya como director es más bien la de supervisar, y llega a decisiones tomada, tomando en consideración las opiniones del equipo, aunque finalmente es el director quien tiene que decidir. Puedes optar por eso, lo que tú quieras. A lo mejor tú tienes una tendencia más hacia un lado o hacia otro, a lo mejor te gusta una, un poco más de otra, ¿cuál te gusta un poquito más? ¿A ti te gusta un poco más el democrático? ¿A alguien le gusta un poco más el autoritario? ¿A ¿Alguien conoce a algún jefe o lo ha conocido que fuera un poco más autoritario? ¿Sí? ¿Forma parte de tu familia? ¿Forma parte de un entorno cercano? Es que normalmente suele ser así, normalmente suele ser un entorno más familiar. Bien, hoy en día se considera que tiene grandes perjuicios tener un liderazgo democrático, que tiene grandes perjuicios tener un liderazgo eh, autoritario también. Porque se considera que debes de tener un liderazgo en función de las personas con las que trabajas. Y las personas con las que trabajas habitualmente se dividen en función de dos elementos diferentes. Uno de ellos es la competencia y el otro de ellos es el interés. La competencia son los conocimientos que tienen en ese campo, lo que saben hacer en ese campo. La competencia es la experiencia, por ejemplo, que tienen previa... Los conocimientos que tienen, la capacidad para resolver problemas, la capacidad para asumir responsabilidades, para cumplir fechas. Es decir, ¿en qué medida saben hacer el trabajo? Pero un trabajador también se, se divide en función de más o menos interés. Al igual que se dividen más o menos competencia o conocimientos, más o menos interés. Y ahí tienes a trabajadores súper motivados que dicen, dime qué quiero hacer, como aquí Verónica que está hoy con nosotros. Y tienes a gente que, que, que no para, que, que llega a la oficina y dice, dime cosas, ¿no? Y esa gente te alegra el día y te alegra mañana y aunque tengas que madrugar, pues llegas con una sonrisa porque ves a gente motivada a tu lado, porque la motivación se contagia y el interés se contagia y el gustar y el disfrutar de las cosas se contagia. Entonces ahí tienes a gente con mucho interés y es la gente que tiene voluntad por asumir responsabilidades, motivación de logro, constancia, actitud hacia el trabajo, autonomía, seguridad en sí mismo. Entonces el liderazgo hoy en día eh, es un poco lo que se conoce más como liderazgo situacional. El liderazgo situacional trata de ubicar a las personas dentro de una cuadrícula, como esa de ahí, en donde hay gente, por ejemplo, que está en dos. ¿Y cómo es la gente que está en dos? ¿Tus trabajadores que están en dos cómo son? ¿Son gente qué? Claro, son gente, dilo en voz alta. Muy capaces pero con poco interés, eso es. Es gente que sabe hacer muy bien el trabajo, que domina muy bien, que tiene muy buen trato con los clientes, por ejemplo, que resuelve muy bien las cosas, pero que no está interesado, que no está motivado. Esta suele ser la gente que lleva bastante tiempo en la empresa, que ve que no tiene un desarrollo profesional, que no está consiguiendo logros, o bien también que está pasando por problemas personales, un divorcio, una enfermedad de un hijo, cosas así, ¿vale? Que también genera que la gente se baje a dos, porque aunque lo deseable sería que la gente supiera separar bien vida profesional y personal, hay muchos casos, muchísimos, en donde esto no es fácil. La gente que está en tres, ¿qué es? ¿Es gente que ¿Muy eso es. Muy motivada, pero que no, no, no es muy competente. ¿no? Es la gente que tiene muchísimas ganas de hacer, pero que tiene poco conocimiento. ¿no? A lo mejor es gente nueva en la empresa. Gente que está a veces haciendo prácticas, que dice, dame cosas, dame cosas, ¿no? Pero todavía no tiene un conocimiento eh, profundo. Y es la gente que habitualmente, si le dejas mucho poder de decisión, es decir, si tienes un liderazgo democrático en donde les invitas a decidir, la cagan muy fuerte y te estropean las cosas, y te rompen las cosas, y luego resulta que les dices que, es que manden un mail a la base de datos, que tienes una base de datos de 15.000 15 registros, y resulta que el mail lo manda en el apartado CCO, ¿no? o sea, con, perdón, en el apartado CC, en el apartado CC con lo cual compartes toda tu base de datos con toda la base de datos, y dices, bien, esto en la agencia de protección de datos es un multón de unos 300.000 euros, ¿Vale? Y estas, estos fallos gordos los suele cometer la gente que tiene muchísima motivación, muchísima proactividad, que se ponen a hacer cosas, pero que no tienen todavía mucho conocimiento. ¿vale? Y también tienes trabajadores que están en cuatro. ¿Qué son los trabajadores que están en cuatro? Que no tienen que estar en país, ¿eh? Eso es, eso es. Que no tienen muchas ganas, ¿no? Y, que no que, y no tienen competencia, no tienen interés, ¿no? Es la gente que está ahí a lo mejor un poco por obligación no me queda otra, no tengo ganas pues hay veces que, que tienes que aceptar a alguien porque a lo mejor eh, es una persona que está estudiando una, una ingeniería y para sacarse eh, algo de pasta, pues resulta que tú tienes una pizzería y está haciendo pizzas y esa persona dice, estoy amargado aquí haciendo pizzas no me apetece nada esto está lleno de harina, llego a casa que huele mi habitación a orina a orina a harina tres días y no se me va el olor a harina y está enfurruñado, pero tiene que sacar algo de pasta para pagarse los estudios. Entonces, a veces genera conflictos, a veces llega tarde, a veces pone excusas tontas, subrayo, vale a veces te ponen excusas, no, es que se me ha pinchado el coche y además... He tenido que llevar a mi abuela a. Y dices, es Mentira, lo que me estás diciendo es mentira. Si no te apetece venir a trabajar, me lo dices y ya está. Eso es gente que está en cuatro, ¿no? Y luego están los unos. ¿Cómo son los unos? Los mejores. Los mejores, exacto. Porque son. Competente, Correcto, sí. Entonces, algo que hago desde hace muchos años cuando voy a una empresa a impartir formación en liderazgo y gestión de equipos es: les digo, ponedme a vuestra plantilla aquí. ¿Que tienes una plantilla de 3? Vale, ponla aquí. ¿Que tienes una plantilla de 15? Ponla aquí. ¿Que tienes una plantilla de 20 personas? Ponla, ponla aquí, en este cuadrante. Porque de cara a decidir qué estilo de liderazgo haces y a qué dedicas tu tiempo para ser un buen líder, en tu agenda debes de poner cosas en función de lo que aparezca aquí en este cuadrante. Entonces resulta que, que Pamela está aquí. Y que Ricardo está aquí. Y que José Francisco está aquí. Y que Antonio, Eva, Carmen y Sara están aquí. Pues vale, les tengo ubicados. Ese es el primer paso. Las personas que me habéis dicho que tenéis equipos de trabajo, podéis empezar a hacer ahora mentalmente. Pues eh, ¿Dónde está mi, mi equipo de trabajo? ¿Que les tienes a todos en uno? Genial. Genial. ¿Que les tienes a todos en cuatro? <ríe> bueno, ahí falla algo, ¿no? Y luego pensar qué hacer con cada uno. ¿Qué es lo, lo, lo deseable que sería? Si veis esta gráfica. Si tú dices, yo quiero tener el mejor equipo del mundo. ¿Sería qué? ¿Sería? Todos que pasen a uno. Todos que pasen a uno. Es decir, que el 3 pase a uno, que el 4 pase a uno y que el 2 pase a uno. Es así, ¿verdad? Entonces lo que tienes que plantearte como paso 2, una vez los ubiques aquí en esta tabla, es... ¿Qué tengo que hacer para que el 3 pase a uno? Y establecer un cronograma de acciones concretas y específicas de actuación con el 3. Y eso es ejercer tu papel de líder. Establecer un cronograma de acciones concretas y específicas para los 3s. ¿Qué pueden ser? ¿Qué le hace falta a los 3 es? Correcto, competencias, formación y conocimientos. ¿no? Entonces, eso sería que a los 3 es voy a establecer un programa eh, de... Formación específica, pues todos los lunes de 8 a 10 me voy a centrar en esto y voy a elaborar un programa para enseñaros esto. Si es un equipo comercial, por ejemplo, todos los lunes de 8 a 10 voy a formaros en esto. Que no tienes por qué ser tú, porque tú eres el líder y si lo haces tú te está ocupando tiempo. Ojito, que un problema que tienen muchos líderes es de echarse siempre a la piscina y ocupar su tiempo. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién puede formar a los treses? Exacto, los unos a lo mejor, ¿veis? Tenéis que buscar a lo mejor esas opciones. O a lo mejor el 2. ¿Qué pasa al 2 si le dices que, que forme a los treses? Que en ese cronograma de formación que el 2 forme al 3 ¿Sabéis qué puede pasar? Eso. Se puede convertir en uno porque le estás motivando. Porque a los doses cuando les da responsabilidades de formar a otra persona, a veces se motivan. Les gusta. ¿Vale? Porque enseñan cosas que saben y luego ven cómo otros las ponen en práctica. Entonces, al 3 le tenemos que dar formación, pautada en mi agenda de líder para darle formación. ¿A los 2 es que les tenemos que dar? Motivación. Motivación. ¿Y cómo les podemos motivar? Hay que ver lo que... Están haciendo aquí pasta, muy bien. Podría pasar que sientan que es una competencia, ¿sí? Ah. Sí. Vale, podría ser, si al 2 le das pasta, a lo mejor le transformas en 1, porque la necesidad del 2 es pasta. Puede ser... Aquí es difícil, ¿verdad? Aquí lo que tienes que hacer es lo que en psicología y en empresas se llama atender a las necesidades motivacionales, ¿no? Que, dicho de una manera concreta, porque esto es lo que viene en los libros. O sea, si tú lees un libro, te dice atender a las necesidades motivacionales. Esto lo que significa es, pregúntale qué le pasa. Pregúntale qué necesita, pregúntale qué inquietudes tiene, pregúntale hacia dónde, dónde se imagina, dónde desea estar dentro de dos años, pregúntale qué pasa en su vida. Porque a lo mejor el 2, con que te impliques a nivel emocional con su vida personal, pues quizás consigas cosas. Con que le subas el sueldo 50 euros más, quizás consigas cosas. Con que le dejes salir del trabajo a las 6 de la tarde en lugar de a las 7, que es su horario de salida, a lo mejor consigues cosas. Porque a lo mejor tiene que ir a recoger al crío, al colegio y resulta que salir a las 7 le viene fatal y le dices te voy a dar una hora de flexibilidad horaria y a lo mejor con esa hora consigues conciliar la vida personal y laboral que es uno de los factores hoy en día que más repercute en la satisfacción de los trabajadores entonces a lo mejor consigues cosas entonces atender a las necesidades motivacionales lo que significa es que no hay una varita mágica para decir si haces esto funciona es tienes que hablar con esa persona claro sí Claro. Sí, sí. Sí, de eso vamos a hablar, porque en un momentito vamos a hablar de, de motivación y vamos a tocar justo ese punto que estás comentando tú ahora. Entonces, a los eh, unos, ¿qué hacemos con los unos para que se nos queden ahí, en uno? Vale, darles más formación, motivarles más. ¿Y qué podemos hacer para motivar más a un uno? Más responsabilidad, las condiciones. Vale, más responsabilidad, mejora condiciones. ¿Qué más? Reconocer su autonomía, perfecto. ¿Y qué más? Nos falta la palabra mágica. ¿Qué es? A ver. ¿Qué hacemos con los unos? Los líderes. Sí, va por ahí. ¿Hacer los líderes qué es? Líderes. Dilo en voz alta. Eso. Dilo, ese, no, lo que has dicho tú, ¿tú? ¿Qué has dicho? Delegar. delegar, no, delegar puede ser a lo mejor la palabra mágica, esto es la palabra mágica, es dirigir, dirigir es dirigirles hacia un, hacia un sitio en concreto para aumentar las competencias, a estos les buscamos dar apoyo y luego nos quedaban ahí los cuatro. ¿qué hacemos con los cuatro? Bueno, cuando yo empecé a dar estas formaciones en empresa hace muchos años, les decía, a los cuatro les tenéis que eh, apoyar también incrementando su formación y luego darles darles motivación para aumentar su interés y así les tenéis motivados y les tenéis que conocer conocen tal. Y todo el mundo me decía, Fernando, aquí no se hace eso, ¿eh? aquí eso no se hace. Digo, que sí, que sí, que es lo que viene en los libros, lo que estoy diciendo es lo que viene. Pues aquí eso no funciona, aquí... Pff. Y digo, ¿Y qué hacéis? pues aquí a los cuatro, a la primera de cambio, les echamos. Y al cabo del, del tiempo, digo, pues va, va a ser tantísimas empresas las que me lo han dicho que a lo mejor hasta tiene razón la experiencia más que los libros. Y es verdad, con un cuatro tienes la opción de darle oportunidades y oportunidades y oportunidades y saber, ¿sabéis quién, qué jefe da oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades? ¡Esa es la respuesta que quería! Vale, ¡Dadme un aplauso, eso! ¡Esa es la respuesta que quería encontrar! El que dice me sabe mal, exacto, sí. O el que es el padre del cuatro también, ¿vale? O la madre del cuatro, esa sería otra alternativa. Entonces, a, a los cuatros puedes intentarles persuadir, pero al final te vas a dar cuenta que es muy difícil motivar a una persona que no quiere estar ahí, que no sabe, que no tiene interés y que no quiere aprender. Entonces tienes que valorar también la opción de decir, si me puedo deshacer de ti, a lo mejor otra persona, como mínimo, va a, va a entrar con cierto interés, sin que te sepan mal. ¿vale? Es tan importante alegrarte por contratar como, como saber despedir a quien no está cumpliendo con lo mínimo que se le exige ¿no? o que se necesita. Entonces, cuando me están diciendo... Eh, uno de los factores es motivar. Vale, es verdad, es motivar. Entonces, elementos concretos que nos dice la psicología para motivar. Y aquí os voy a, a plantear un eh, jueguecito, ¿vale? Un pequeño juego. En ese juego me gustaría que escribierais una historia. Como creo que no traéis bolígrafo y lápiz, bolígrafo y, lápiz, bolígrafo y, y papel, eh, podéis coger si queréis el móvil, porque a lo mejor tenéis un blog de notas en el móvil... Vale. O ese grupo de WhatsApp que utilizáis para hacer la compra porque es un grupo vacío. Que me, también podéis usila, utilizarlo desde ahí. Entonces, yo os voy a pedir que, que elaboréis una pequeñita historia. ¿vale? Que tiene que ver con el tema que, está, que vamos a tratar aquí. La gente que nos está viendo desde casa podéis hacer lo mismo. Coged un papelito para escribir y os voy a pedir que escribáis una pequeñita historia. ¿vale? Y la pequeñita historia... ¿Lo tenéis ya todos y todas? ¿Sí? ¿Vale? La pequeñita historia es... ¿Veis esta imagen? ¿No? Y yo te, te pregunto, la pregunta es, ¿qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado antes? Lo que se te venga a tu cabeza que responda, ¿qué ha pasado antes? Lo escribes. Una frase, dos frases, pones lo que quieras que haya pasado antes. Una vez tengas por lo menos una frase, eh, contesta a la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué está pasando ahora? No, no anotes la pregunta, eh. anota ya la respuesta directamente. ¿Qué está pasando ahora? Ahí. Tenéis, tenéis por lo menos un par de frases. Y la última pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Vale? Entonces, respondes a esa pregunta, ¿qué va a pasar después? ¿Lo tenéis? Ok, con que te pongáis dos frases puede servir. Bueno, ahora os digo, esta es una lámina de un test. ¿La conocéis a alguien? ¿Esta lámina os suena? ¿Os suena un test que se llama test de apercepción temática? ¿Lo habéis visto en clase? ¿Y no habéis visto las láminas estas? Vimos o 7. Ah, vale, son a lo mejor esta de aquí. ¿Os suena un poquito más? ¿Puede ser? ¿No? Es que solo vimos o 7. Vale, bueno. Esto es un test para valorar, eh, bueno, un test para valorar la, la personalidad que desarrolló Murray hace ya muchos años, se llama test de apercepción temática, pero lo utilizó para el ámbito clínico, es decir, para pacientes que podían tener algún tipo de trastorno, así que ahora veremos lo que habéis escrito <risa> y en función de eso sacamos conclusiones. <risa> bueno, se utilizó para, eh, para el ámbito clínico, para poder valorar la personalidad de una persona o los trastornos de una persona. Lo desarrolló Murray, pero eh, años después McClellan lo adoptó para conocer los motivos de un individuo, es decir, lo que motivaba a una persona en cuanto a eh, la, los resultados de esas imágenes. ¿vale? Aquí no os voy a pedir que lo escribáis, pero sí que te voy a pedir que pienses qué puede haber pasado antes en esta lámina. Las preguntas son las mismas. ¿Qué puede haber pasado antes? ¿Qué está pasando ahora? ¿Y qué va a pasar después? Son un conjunto de láminas en donde se le preguntaba a la gente eso, que describiera la, la escena a nivel de antes, durante y después. Y en función de eso, MacLellan, con el test de Murray, se dio cuenta que había tres tipos diferentes, o que podía clasificar a tres tipos de diferentes de personas, que son las que hoy en día yo también me encuentro en las empresas, con este tipo de clasificación en función de su, sus motivaciones. Y decía... Hay personas a las que, trabajadores a las que les va a motivar el logro, lograr cosas, hay trabajadores que les va a motivar el poder, el poder es influir, y hay otras personas a las que les va a motivar la afiliación concreta. ¿vale? De una manera un poco más... Específica, os detallo cada una de esas, las personas con una alta necesidad de logro, de lograr cosas, necesitan tener éxito y buscan una retroalimentación positiva de su trabajo, prefieren trabajar solos o con personas de alto desempeño, el logro es más importante que la recompensa económica, la recompensa económica se observa como una medida del éxito y no como un fin en sí, y según McClellan es un buen líder. Sí, claro, sí, sí, sí sin problema Está es la, la gente que para hacer trabajos en clase decís, yo prefiero hacerlo solo, profesora. ¿No? Dicen ahí atrás, esa soy yo. ¿No? Es que la gente que a veces dice, yo si lo hago sola sé que lo hago bien. Si lo hago con otra gente ya depende un poco de, de la gente. ¿no? Entonces, McLellan decía, hay personas que tienen una necesidad de logro y es su necesidad fundamental. Fijaros que aquí el dinero no importa tampoco mucho. ¿Vale? Y hay otras cosas que no importan mucho. Lo que importan es lograr cosas, alcanzar cosas y todo lo que implique que yo he logrado cosas. Luego está la segunda. La persona con una alta necesidad de afiliación busca ser aceptada y evita, y evita el rechazo. Trata de buscar cooperación y según McLellan, mina la capacidad del gerente de ser eh, objetivo y tomar decisiones. Esta es la gente que dice, me saben mal. Porque qué buscan? Buscan afiliación, buscan llevarse bien, buscan compañerismo, buscan colegueo, buscan eh, que haya buen ambiente en la oficina. ¿Que llegas a las diez y media y tu horario de entrada es a las 9. Venga, chico, a ver si el próximo día pones a despertar un poquito antes, ¿eh? pero el, otro, el próximo día no pasa nada, todo sigue igual. Y como tengo necesidad de afiliación, de buen rollito, de colegueo, pues no les digo nada. ¿no? Pero el ambiente es muy bueno. La gente dice, sí, es un jefe majete, ¿vale? es pues un jefe agradable. Y luego estaba él con una alta necesidad de poder. El que tiene una alta necesidad de poder tiene deseo de influir sobre otras personas, goza de competir con otras personas y es la gente que acaba ocupando habitualmente puestos gerenciales o de encargados o de gerentes, si bien puede no contar con las habilidades interpersonales necesarias. Esto es como, por ejemplo, algunos casos que, que... Una situación hipotética, ¿no? Alguien que llega, por ejemplo, a presidente del gobierno y no tiene un buen nivel de inglés, ¿vale? Es, es gente que, que puede tener mucha necesidad de poder, pero eso no significa que tenga las habilidades necesarias para gestionar un equipo de trabajo, ¿vale? Y a veces pasa en las empresas y en otros, otros, y otros entornos. Entonces, lo que te voy a pedir es que te pongas al lado de otra persona o otras dos personas, que hagáis grupos de dos o de tres, y que hagáis lo que hacía Mclellan. Que Mclellan lo que hacía es tratar de intuir si por esas historias que escribía la gente de las viñetas, la persona tenía o el trabajador tenía una más alta necesidad de logro, más alta necesidad de poder o más alta necesidad de afiliación. ¿Cómo lo sabía? Pues si la historia que estás relatando... Tenía que ver más con lograr cosas y lograr objetivos y alcanzar objetivos Tenía que ver con generar influencia sobre otras personas O tenía que ver con generar buen rollo con otras personas De, de gustar, de agradar, de que haya buen rollito ¿vale? Entonces, poneros junto a otra persona o a otras dos personas haciendo grupos de dos o de tres Quiero que le contéis vuestra historia al, a la persona Y que la otra persona trate de adivinar si eso es más bien Logro, poder o afiliación en función del contenido de la historia ¿Vale? Poneros si queréis vosotros tres Pues en, Sí, ponte con ellos, dos, con ellos dos Bueno, la gente de casa también eh, Si habéis escrito una historia, pues valorad también si vuestra historia es de logro, de poder, de, de afiliación Y decirnos las personas que estáis aquí ¿Habéis visto una, una historia un poco más de logro, de afiliación, de poder? ¿Por ahí? ¿Por ahí atrás? ¿Qué habéis visto? Alguna que fue, sea, esto es de tal, muy marcado, muy claro. Sí. Espera, voy a ver si os consigo dejar el micro, que creo que es este. ¿De qué va la historia de logro? ¿Quién sí, tiene la, ¿La tienes tú la historia de logro o la tiene ella? Las dos. Las dos. Pero pues cuenta, cuenta de qué va tu historia. Que eh, el niño... Cada vez que toca el violín le sale mal. Entonces eh, está desesperado porque siempre le sale mal. Así que al final el niño pasa del violín y se va a ir a jugar porque ve que no lo que no, no consigue. Entonces no ha logrado lo que quería. Está ahí meditándolo y dice, pues como me sale tan mal, me voy a jugar. Vale, muy bien. Entonces es de logro y con frustración por no lograr, ¿no? Aquí sí que se ve de manera clara. Entonces el lograr cosas que no lo logro y me frustro y cambio de de cosa, muy bien. ¿Alguien más ha identificado claramente de logro, de afiliación o de poder? ¿En tu caso? ¿Su historia? ¿Sí? ¿Nos cuentas tu historia? Un niño quien sueña en convertirse en violinista comienza a estudiar y estudiar. Un, musico, un músico importante le conoce y con él es capaz de exponer sus conocimientos. Este músico le invita a dar a conocer su música ante, su, ante un público. En lo que está ocurriendo en la imagen digo que el niño está mentalizándose que va a dar su primera actuación al público y está descansando antes de la actuación posterior y al final todo el, público, todo el público le aplaude, se siente un chico con suerte y exitoso ante la hazaña y el sueño cumplido y está muy orgulloso de sí mismo y su siguiente objetivo es ser un músico de prestigio que pueda transmitir sus ideas. Vale, muy bien. ¿Lo habéis visto aquí? ¿Poder? ¿Habéis visto logro? ¿Habéis visto afiliación? Logro, ¿no? Poder sería sobre otras personas, ¿no? Logro sería, y me convertí en, en director de orquesta y conmigo dirigía un grupo de 20, de 20 personas en la banda, de 20 músicos, ¿no? Ahí se ve muy claro, perfecto. Y por ahí, ¿habéis identificado de manera clara algún perfil, con alguna historia? Espera, espera, que te paso el micro para que te escuche bien la gente de aquí. En tu historia, ¿qué es lo que pasaba? Que el niño ya había, ya había, tocado su primer, ya había to, ha tenido su primer solo, y no había tenido el éxito, no había tenido la audiencia que, que esperaba. Está cansado, está pensando qué es lo que va a hacer. Y al final resuelve que, ya que no tenía audiencia, pues va a salir a la calle a, a que lo vean. ¿A que lo vean? A tocar. Ajá. No. Vale, ok, muy bien. Va, voy a salir a la calle a que me vean, ¿no? Entonces, ¿eso qué sería? afiliación, seguramente, ¿no? Voy a salir a la calle a reunirme con otros para, que, para estar con otros, ¿no? Afiliación, probablemente. Muy bien, bueno, eh, la, el test no es una lámina nada más, ¿vale? El test es un conjunto de láminas, por lo tanto, en alguna lámina a veces no se veía ningún tipo de estilo, pero en otras sí que se veía algún tipo de estilo más marcado o más contundente. Entonces, yo no digo que este test sea fiable para ver qué tres, tres estilos... De, tienen tus trabajadores, de hecho posiblemente no sea fiable, pero sí que nos sirve para hablar de algo que sí es cierto y es que tus trabajadores algunos tienen más necesidad de logro, otros más necesidad de poder y otros más necesidad de afiliación. Con lo cual, si estamos hablando de motivación y tú quieres motivar a un equipo de trabajo o a una persona en concreto, lo que tendrás que ver y clasificar es a tus trabajadores en función de estas tres necesidades. Porque si tienes un trabajador que dice es que a mí lo que me interesa es eh, llegar a jefe, ¿no? Yo quiero ver mi desarrollo profesional en esta empresa, pero ir ascendiendo. Y te dicen en la entrevista de trabajo, yo quiero ir ascendiendo, y luego te están recordando, Ay, hay algún puesto por ahí vacante de mando de gerente, esa persona te está diciendo claramente, si, te, si le pones de jefe le vas a motivar. Si no le haces un plan de carrera, a lo mejor no le vas a conseguir motivar. ¿vale? Y hay otros trabajadores que te dicen, jo, lo que más valoro de la oficina es el buen rollito que tenemos entre los trabajadores. Y le dices, pues es que en Bilbao se ha quedado una vacante para mando, para gerente. ¿Quieres ocupar el puesto de gerente en Bilbao? Y perder el rollito que tengo aquí, no. Mira que vas a cobrar 200 euros más al mes. Ya, pero es que yo a la gente de aquí, es que ya son, somos amigos y tal, ¿vale? Entonces tienes que valorar que a lo mejor ascendiendo a una persona le estás desmotivando cuando le rompes los lazos que tiene con un equipo de trabajo. Entonces aquí no hay un truquito mágico que a todos les vas a motivar subiéndoles el salario, a todos les vas a motivar ascendiéndoles, hay veces que ascender incluso desmotiva. Y yo me he encontrado muchos casos así, ¿eh? Me he encontrado a lo largo de estos años mucha gente que ha pedido regresar al, a un puesto más bajo dentro de la empresa. ¿eh? Entonces, simplemente que tengáis en cuenta estos tres elementos como elementos motivacionales. Dentro de la motivación, también tenéis que tener en claro o en cuenta la teoría de la equidad de Adams, que formuló, creo que fue en el 63, sí, en el 63. La teoría de la equidad de Adams lo que te plantea es que va, va a haber desmotivación si generas como líder o como encargado un desequilibrio. ¿Un desequilibrio en cuanto a qué? Puede ser en cuanto a dos cosas. La primera de ellas, en cuanto a las condiciones de uno con relación a las condiciones de sus iguales. ¿Vale? Entonces, yo llego a, a una empresa y, y me dicen... ¿qué, hor, qué, horario? Les digo, ¿Qué horario vas a tener? Pues vas a tener un horario de... De 9 de la mañana a 8 de la tarde, horario partido. Y vas a cobrar esto. ¿eh? Y otra gente que entra justo igual que yo, justo en el mismo momento, resulta que tiene jornada intensiva y que además cobra más. Entonces, yo la primera semana estoy súper contento, la segunda súper contento, la tercera, como me comparo con mis iguales, empieza a frustrarme. La cuarta, frustrarme más. Entonces, tienes que tener en cuenta que siempre debe haber un equilibrio entre la gente que hace lo mismo, porque cuando la persona entra con un nivel de satisfacción y ve un desequilibrio, entonces se puede frustrar. Si existe un desequilibrio, debe estar justificado. Por ejemplo, dentro de las empresas hay trabajadores que en el mismo departamento cobran diferente, pero debe estar justificado. ¿Justificado por qué? Pues porque a lo mejor hay pluses de antigüedad, este trabajador lleva dos años o lleva 20 años en la empresa, o pluses por produ productividad, entonces es, es verdad que ha cobrado más que tú, pero es que ha, ha llegado a los objetivos y tú no has llegado. Entonces hay una parte del salario que está vinculada con, con incentivos o con llegar a objetivos. Si hay un desequilibrio debe estar justificado, porque si no está justificado generas desmotivación. Si hay un desequilibrio también en cuanto a la cantidad de esfuerzo que uno hace con los beneficios obtenidos. Si hay un desequilibrio en plan, yo me mato aquí a trabajar, yo estoy 14 horas diarias para un sueldo de mierda y para llevarme fatal con la gente y mi jefe no valora nada mi trabajo, ¿vale? entonces es, yo doy muchísimo y obtengo poco, genera un desequilibrio según Adams, voy a estar desmotivado. Entonces tengo que ser consciente y monitorizar como líder si hay desequilibrios y si los hay, tratar de corregirlos. Y desde luego, eh, como teoría principal de la motivación, está la teoría del refuerzo de Zordon y Skinner, que lo que nos dicen es que cuando una acción es recompensada tiende a repetirse con más frecuencia y cuando es castigada con menos. ¿Vale? Entonces ahí tenéis que premiar y reforzar las, las acciones positivas, los logros, de tal manera que cuando un trabajador alcanza cosas, los malos líderes dicen ¿y para qué le voy a decir nada si es su trabajo? Le pagan por eso, ¿no? pues pues A ver, ¿que ha conseguido, ha conseguido vender 14.000 euros a una fábrica de Francia? Pues fenomenal, pero es su trabajo, le pagan por eso. no Aquí lo que se plantea es, si yo quiero promover acciones positivas y comportamientos positivos, tengo que tener un rato para felicitar. Y de hecho, una de las cosas que más se quejan los trabajadores es no me no reconocen mi trabajo, no me reconocen el trabajo bien hecho. Hay gente muy frustrada por esa falta de reconocimiento. Hay gente que deja a las empresas por esa falta de reconocimiento de los líderes. ¿vale? Porque el líder está muy ocupado, porque está centrado en otras cosas, porque no lo tiene en cuenta. Entonces los líderes debéis de buscar tiempo para... Eh, felicitar al trabajador. Pero también saber que una felicitación continua cae en vaso en saco roto. Una felicitación continua no tiene ningún sentido. Al igual que un castigo continuo, no tiene ningún sentido. Lo ideal es dar feedback de la ejecución. El feedback de la ejecución es decirle a la persona de lo que hace que he visto que está bien y de lo que hace que he visto que está mal y formarla en aquello que esté mal. La mejor estrategia de motivación con diferencia es precisamente esa. Tener ratos para emitir feedback de ejecución, que pueden ser reuniones mensuales, puede ser una reunión de evaluación anual, a, evaluación del rendimiento, como tienen muchísimas, muchísimas empresas en plan sistemático en el calendario de, de los trabajadores, la evaluación del rendimiento y ahí aprovechas para hacer este tipo de cosas. Y hay otras veces que se hacen evaluaciones semanales o incluso diarias, ¿vale? Pero que eso esté estructurado en agenda. Como líder debes estar preparado y preparada para gestionar el cambio, sobre todo porque vas a tener que, que plantear cambios a tu equipo de trabajo. Antes decía y ser resolutivo, y es verdad, tienes que ser resolutivo, y ser resolutivo es ser capaz de promover cambios, y eso es una de las tareas más difíciles que vas a tener como líder, porque existe una resistencia al cambio enorme, grandísima, el generar cambios en tu equipo de trabajo, de partida, no le va a gustar a tu gente. Tienes que partir de esa idea de que no va a ser agradable. ¿Por qué? Pues os lo voy a demostrar de esta, de esta manera. Piensa en una habilidad tuya. ¿Alguna cosa que sepas hacer? ¿La que sea? Da igual. ¿Qué sabes hacer? Cualquier cosa. Decidme una cosa que tú sepas hacer, algo sabes hacer, seguro. ¿Un? publicidad online. Vale, por ejemplo, ¿sabes hacer publicidad online cómo? Con Facebook. Con Facebook. O sea, sabes manejar los anuncios de Facebook, ¿no? ¿Siempre ha sido así? No, había un momento en donde no sabías y has querido aprender. ¿Aprender fue así y ya aprendes o es un Ojalá. poco? Ojalá, ¿verdad? Es un poco costoso, ¿no? Es entender un proceso, ¿vale? Muy bien. Entonces, en esa habilidad tuya, llega un momento en donde, en el inicio, eres lo que en psicología llamamos inconscientemente incompetente. ¿No? Fuiste una persona inconscientemente incompetente. Eso es, no sé que no sé hacerlo, no, es no sé hacerlo, pero no sé que no sé hacerlo, porque no te lo habías planteado. ¿no? Entonces es una fase de felicidad, eso esto de la, en la ignorancia, en la, está la felicidad. ¿no? Es una fase en la que no me pregunto cómo se hace, porque no sé que no sé hacerlo. Luego llega otro momento, después de no sé que no lo sé hacer, en donde eres conscientemente incompetente. Y con esas habilidades que estabais pensando vosotros y vosotras, que puede ser escribir a ordenador, montar en bici, conducir, cualquier cosa, llega un momento en donde eres conscientemente incompetente, en donde dices, caramba, me doy cuenta de que no lo sé hacer. Y ahí es ahí cuando te fastidia. Cuando dices, joder, que no lo sé hacer. Soy conscientemente incompetente. Me doy cuenta de que no lo sé hacer. Pero después de sé lo que no sé hacer viene una parte de ser conscientemente competente que es me doy cuenta de lo que lo sé hacer estoy contento porque lo sé hacer estoy satisfecho porque lo sé hacer y luego viene una parte de inconscientemente competente de no sé muy bien cómo lo hago pero lo hago me sale automático es yo me meto pulso aquí va aquí aquí aquí y ya no me tengo que parar a pensar dónde qué era eh, era poner el texto luego era poner una foto ¿Tenía que poner una foto o no? Tenía que poner un tag, no tenía que poner un tag, tenía aquí, no, es, lo haces automático, ¿no? Entonces, este es el proceso de aprendizaje de las habilidades que tenemos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando aparece un cambio? ¿Qué pasa cuando Facebook te dice, y ahora ya no se hace así? Ahora ya se hace de esta otra manera. Que es algo que me pasa a mí con Google Ad, con los Google Ads, que se llaman ahora, que antes se llamaban Google Ad, AdWords. Han cambiado hasta el nombre. Digo. Pf. Digo, no podéis dejar. A, tranquilo esto, ¿no? que tengo que aprender cada tres semanas cómo se hacen anuncios en Google. Entonces, cuando aparece un cambio de un procedimiento a otro, por ejemplo, de una manera de hacer las cosas como hacer publicidad en Facebook, pasa a otro procedimiento diferente, el inconscientemente competente pasa a ser conscientemente incompetente. O sea, era todo fluido, era fácil y tal, y ¡pum! Y ahora soy conscientemente incompetente. Y eso fastidia, aparece frustración, recuerdas esa época mágica en la que eras inconscientemente competente y aparece resistencia al cambio. Fastidio, frustración. ¿no? Entonces, eh, eso da rabia. Da rabia y te salen mal las cosas. ¿vale? Voy a invitaros a que lo experimentéis ahora. ¿vale? Os voy a plantear un juego y, y vamos a experimentar qué pasa en tu cabeza cuando hay un cambio. ¿Vale? ¿Qué sucede en tu cabeza cuando hay un cambio? Os voy a pedir que, que hagáis algo que sabéis hacer. que es hacer así? Esto es aplaudir. ¿Vale? Hacedlo, va. Ahí. Ahora, parar. ¿Vale? Ahora, aplaudir. ¿Vale? Muy facilito. ¿Vale? Seguir, seguid. Ahora yo voy a hacer un cambio. ¿Vale? Va a aparecer un cambio. Ahora, cuando yo diga aplaudir, tú tienes que parar. Y cuando yo diga parar, tú tienes que aplaudir. Que se te note fuerte, fuerte, fuerte. Vale, parad. Aplaudir. Aplaudir. Venga, va, aplaudir. Venga, parad. Aplaudir. Vale. Aplaudir. ¿Qué pasa en tu cabeza ahí, eh? Venga, va, parad. Ok, venga, parad. <risa> aplaudir. Vale, aplaudir. Ah, ¿aplaudir? <risa> está bien, venga, para. Para, para, para. ¿Para? Vale, ya está, ya está, venga, fin de juego. Vale, ¿qué pasaba en tu cabeza? ¿Algo tan sencillo? ¿Qué pasaba? ¿Te equivocaste alguna vez? Sí o no? ¿Quién se equivocó alguna vez? Alguna persona se equivocó, ¿no? ¿Qué pasa cuando te equivocas? Es desagradable, te frustras, es así... Por aquí os te entra la risa a veces, te da rabia, ¿no? Os ha pasado de... ¡Shh! ¡Si es algo es una tontería! Vale, aquí es una tontería. En la empresa, cuando te cambian el hábito y haces una palmada cuando no toca, has perdido 3.000 euros. Y te vuelves a equivocar y has perdido otros 3.000 euros. Ahí no te entra la risa. vale Y eso pasa cuando te dicen que las cosas son de una determinada manera y tienes que generar otra manera diferente. Entonces, tu papel como, como líder va a ser... Tener la capacidad de asumir la frustración de tus trabajadores ante el fracaso, ante esos aplaudimientos cuando no toca. Motivarles cuando las cosas no salgan bien, ante las dificultades, porque les va a resultar difícil ese cambio que además lo vas a proponer tú. Va a haber resistencia porque te van a decir, Fernando, ¿pero no es más cómodo que aplaudirse a como siempre y pararse a como siempre? ¿Para qué lo quieres cambiar? Digo no, no tiene sentido. digo ¿Sabes lo que vas a conseguir? ¿Sabes lo que vas a conseguir, Fernando? Que nos equivoquemos. Y vamos a perder dinero por tu culpa. Frases así en la empresa las vas a escuchar así de veces. Nos vamos a equivocar por tu culpa. Y tú ahí vas a tener que decir, hostia, pues es fuerte, porque no siempre la gente te apoya cuando planteas cambios. Lo normal es que pase lo contrario. Lo normal es que a lo mejor el cambio al principio, el primer día, se vea con, ah, qué guay, vamos a hacer cosas nuevas, hasta que la gente se equivoca. Y cuando se equivoca le fastidia. Porque los fastidios son errores suyos y los fastidios a veces es perder bastante pasta, perder bastantes clientes, perder una negociación súper importante o, a lo mejor no es perder, sino que es invertir muchísimo tiempo para un proceso que antes lo terminaba en dos minutos. Y ahora resulta que tengo que estar toda la mañana para este nuevo proceso porque no me sale fluido. ¿Por qué no me sale fluido? Porque todavía no soy inconscientemente competente. ¿Vale? Entonces, como líder... <coughs> Deberás vencer esas barreras para el cambio. La principal es lo que ya sabes. es eh, Lo que ya saben hacer tus trabajadores es la principal barrera con la que te vas a encontrar. De hecho, mucha gente me dice, te vas a encontrar que la formación la pillan antes los trabajadores que llevan poquito tiempo que los viejos. Y es verdad, me he encontrado eso siempre. He impartido formación en en una cadena, en eh, una empresa nacional de cositas de regalos, de cositas así de estas de un euro, que son un tipo regalos, y he tenido gente que llevaba más de 10 años en la empresa y he tenido gente que llevaba dos o tres meses. Los que llevaban varios años era plantearles técnicas de cierre de ventas o técnicas de manejo de objeciones o técnicas de fidelización de clientes y era tenerlas así con los brazos cruzados, con el ceño fruncido. Oye, Fernando, ¿y eso es necesario de verdad? ¿En serio que no? ¿En serio que? Venta complementaria, eso que nadie dice es complementario. Que le ofrezcamos chicles a la gente que se lleva una peonza. ¿Para qué le vamos a ofrecer chicles a la gente que se lleva una peonza? Si No, no quieren chicles. Digo, Si no me ha pedido chicles, ¿para qué le ofrezco chicles? ¿Vale? Y al que lleva un mes o dos meses te dicen, ah, pues guay, porque claro, si de cada diez uno me compra chicles además de la peonza, pues ya gano dos euros en lugar de ganar uno. Y lo pillan un poco más rápido, porque no hay esta resistencia. Entonces, la principal barrera que te vas a encontrar es el obstáculo este y hacer las cosas porque siempre han sido así. Ese también es el principal obstáculo. Entonces le contarás a tus trabajadores cuando te digan es que siempre lo hemos hecho de otra manera. Entonces les dirás ese cuento de ese monje que en sus pláticas, eh, para que los... Eh, los seguidores no se distrajeran, había en, en las pláticas, en los discursos que hacía ese monje, había un gatito, por ahí por el medio, que les pasaba entre las piernas a los, a los seguidores que estaban escuchando ahí el discurso del monje, y para que no estuvieran distraídos, lo que decía el monje antes de arrancar el discurso es, por favor, atad al gato junto al árbol, y así no os distrae, y luego ya os doy el sermón en plan religioso y me escucháis todos perfectamente. ¿no? Y todo fue así, fenomenal, hasta que... Eh, día tras día, pues eh, antes de empezar el discurso, se buscaba al gato y se le ataba. ¿no? Y al día siguiente se buscaba al gato y se le ataba, con la intención, pues, en definitiva, de que no molestase. Hasta que <coughs> llegó un día que el monje se murió, y su puesto lo ocupó otra persona, y la otra persona dijo, por favor, atar al gato. Algunos, tardaron, algunos días tardaron 20 minutos en encontrar al gato para atarlo. Y tenían que buscar al gato para atarlo. Un día el gato se murió, entonces ese nuevo monje dijo, por favor, buscar otro gato que hay que atarlo al árbol. ¿Vale? Entonces hay veces en donde las cosas en las empresas se hacen simplemente porque siempre han sido así. Y cuando esto te pase con tus trabajadores va a ser una barrera hacia el cambio. ¿Vale? Y debes saber motivarles hacia, hacia las nuevas alternativas, hacia los nuevos procesos. Y lo que te va a ayudar también, y este es el último punto de la conferencia, es el trabajo en equipo y los propios miembros del equipo, cuando quieres plantear un cambio el trabajo en equipo va a fomentar que ese cambio se produzca y va a fortalecer la aceptación de ese cambio. Para fortalecer el trabajo en equipo eh, una de las os voy a hablar de, de dos ideas, dos ideas concretas, una de ellas es hacer un DAFO de equipo, no sé si sabéis lo que es o si lo habéis hecho alguna vez, ¿os suena esto de DAFO de equipo? ¿Sí? ¿Lo habéis hecho alguna vez? Bueno, os lo comento. Un DAFO de equipo es una técnica que potencia la cohesión o, o, o la cercanía del equipo. Consiste en coger los equipos de trabajo, mejor si son equipos no muy numerosos, equipos a lo mejor de tres, cuatro, cinco, seis, ocho personas, no muchas más de ocho, no va a ser muy largo, y se hace de la siguiente manera. Coges un folio en blanco y escribes arriba de todo en tu nombre el nombre de cada trabajador, el tuyo como líder incluido. Y en esa hoja la divides, si, ha, si es un DAFO completo tienes que poner debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. No nos vamos a meter en un DAFO completo porque es muy largo de hacer pero sí que vamos a coger la D de debilidades y la F de fortalezas. Entonces yo en esa hoja que pone mi nombre y este trabajador en su hoja que pone su nombre y este otro en su, su trabajador que tiene una hoja con su nombre Divide la hoja en dos partes y en una pone debilidades y en otra pone por fortalezas. Y yo pongo las debilidades que yo creo que tengo en el equipo y las fortalezas que yo tengo en el equipo. Por ejemplo, mis, mis debilidades son que sonrío poco y parece que estoy todo el día cabreado. Y mis fortalezas son que eh, tengo muy buena visión de futuro y generación de estrategias. Entonces yo ahí en mi DAFO pongo como elemento bueno de Fernando... Visión de futuro y generación de estrategias de negocio. ¿vale? Y tú pones las tuyas y tú pones las tuyas como miembro del equipo. Luego lo que se hace es que esas hojas, si tengo a los trabajadores así en círculo, esas hojas ruedan una vez. Entonces a Monse le llega mi hoja y esa hoja que le llega a Monse pone Fernando. Y Monse tiene que poner alguna debilidad de Fernando y alguna fortaleza de Fernando. Y pone ahí lo que ella piensa personalmente. ¿vale? Luego sigue girando la hoja, otro puesto más, y a mí me llega la de un compañero. Y en mi nombre va pasando por todos. Cuando llega a mí de vuelta, la hoja que, que me llega a mí con Fernando, yo tengo que leerla en voz alta y dar mi opinión sobre eso. Yo pongo, Fernando, fortalezas, no, eh, debilidades, sonríe y poco... Y parece que está siempre cabreado. Y digo, esta la he puesto yo. Otra debilidad. Eh, no es claro con las instrucciones que da. Entonces tengo que valorar eso, dar mi opinión. Digo, vale, pues puede que sí, puede que no, y tal. Lo puedo poner en común. Y luego leo las fortalezas. Este es un método que cuando termina el ejercicio hace que haya una una muchísima mejor comprensión de lo que piensa de ti todo el equipo y de lo que tú piensas de todo el equipo. Con lo cual cada persona tiene un área de mejora muy clara en la parte de desarrollo, en la parte de, de debilidades y si quiere fortalecer la cohesión del equipo, en esa hoja le va a poner qué tiene que hacer esa persona para fortalecer la cohesión de ese equipo de trabajo en el que trabaja. Y las fortalezas le sirven para seguir potenciando aquellas cosas que su equipo aprecia de esa persona. Es una estrategia muy sencillita que podéis hacer, es bastante rápida también para equipos a lo mejor de 5 o 6 personas, en una hora, hora y media la tenéis hecha y genera una sensación muy positiva y además es buena estrategia para hacer anualmente con tu equipo para seguir desarrollándote tú y la fortaleza del equipo. Pero eso solo con el líder se hace. No, no, con todos, con todos. Se hace. Todos los miembros del equipo ponen su nombre y todos reciben un análisis DAF. ¿vale? Y la última historia para concluir. La última historia para fortalecer el para fortalecer el equipo de trabajo es una cosa que me pasó hace, hace unos años cuando fui a una empresa a impartir una formación, una empresa que está cerquita de Cheste, una empresa bastante grande, y llegué un poquito antes y eh, esa empresa... Me llamó mucho la atención porque cuando caminabas por los pasillos, tenía pasillos larguísimos, larguísimos, larguísimos, larguísimos, larguísimos, larguísimos, todos con las paredes blancas y en las paredes había un montón de fotografías como esta, de fotografías de piñas. ¿no? Entonces, eh, había despachos en donde había más fotografías de piñas, había zonas de descanso en donde había más fotografías de piñas... Y vas caminando por ese pasillo largo y veías un espacio de trabajo con gente trabajando y eso, fotografías de piñas por todos lados, ¿no? Entonces me llamó bastante la atención y antes de dar el curso me hicieron las tripas. <risa> Digo, hostia, es todo el café, <risa> me está afectando justo ahora. Voy a buscar un baño porque esto, pff, esto es chungo. Entonces me puse a buscar un váter y... Eh, no lo encontraba, y le digo a uno de los trabajadores que había detrás de una mesa, le digo, mira, perdona los servicios. Me dice, sí, sigues por aquí por el pasillo, la segunda puerta que vas a ver que pone un triángulo, pues aquí en esta empresa triángulo es hombres y, y un cuadrado era mujeres. De estas cosas raras que hacen en los baños para identificar hombres y mujeres. Entonces voy al baño, me siento en la taza del váter, y antes no, antes no justo antes de sentarme veo que, que quedaba una ración así pequeñita de papel higiénico. Bueno, uno que ya está ducho en ir a sitios así, a baños ajenos, antes de sentarse, mira, y quedaba un trocito así de papel higiénico y hostia, me han fastidiado aquí. Entonces vuelvo por ese pasillo larguísimo, larguísimo, larguísimo, al lado de los carteles estos, vuelvo a preguntarle, le digo, mira, perdona, ¿el papel higiénico dónde está? Volvemos otra vez los dos, me dice, yo, yo te enseño, volvemos los dos por ese pasillo, pasillo, entramos por la puerta con el triangulito en la puerta, y el mueble del lavabo tenía justo debajo unas cajoneras. Entonces abrió una cajonera y me dice, mira, el papel higiénico está aquí. Digo, normalmente lo reponen las mujeres de la limpieza, pero si se acaba, los trabajadores sabemos que está aquí guardado. ¿no? Entonces yo pensando en esa anécdota, mientras estaba ahí en el váter, digo, hostia, pues me fastidió un poquito. ¿no? Y luego salí y me acerqué a, a este chaval que me indicó dónde estaba el baño. Y le digo, oye, por curiosidad, ¿esto de las piñas qué es? Y me dice, pues nada, eso es un, una idea del jefe, una idea del jefe de la empresa, que estamos haciendo cursos de trabajo en equipo y nos ha dicho que tenemos que ser todos como una piña, tenemos que ser todos una piña en la empresa, ¿no? Tenemos que trabajar en equipo y tenemos que ser todos una piña. Y yo me paro a pensar y digo, ¿una piña? Digo, aquí no sois una piña, aquí cada uno va a lo suyo, aquí cada uno va a lo suyo. Porque aquí la última persona que utilizó el váter se dio cuenta que dejaba solo una racioncita de papel higiénico. Y el trabajo en equipo, como yo lo describo por lo menos, es de la siguiente manera. El trabajo en equipo es hacer cosas por tus compañeros, incluso aunque tus compañeros no sepan que has sido tú quien las ha hecho, beneficiar a tus compañeros incluso sabiendo que tus compañeros nunca van a saber que has sido tú quien ha hecho eso. Y desde luego con el papel higiénico no había sucedido eso. Con el papel higiénico sale del váter y como no es, nadie va a saber que he sido yo quien ha dejado una racioncita nada más, pues me pongo en mi mesa de despacho a trabajar y si te he visto no me acuerdo. Entonces realmente yo digo, aquí no hay un trabajo en equipo. De hecho, cuando luego le di la formación a la gente, me di cuenta que en esa empresa cada uno iba a la suya. Cada uno trataba de resolver su trabajo y ya está, y con los compañeros se relacionaba más bien poco. Entonces... Una de las cosas que, que está bien que evalúes, que midas y que valores de tu equipo de trabajo, también la gente que estáis en casa viéndolo, una de las cosas que eh, puedes evaluar, medir y también compartir con tu equipo de trabajo es ver hasta qué punto uno hace, más allá de lo que es su obligación o sus funciones, siendo que eso beneficia a otro compañero, incluso en el caso de que el compañero jamás sepa que he sido yo, quien se ha ido más allá de mis funciones para facilitar su trabajo. Y cuando llegáis a ese punto es cuando de verdad sabéis que tenéis un buen equipo. Bueno, y con esto, nada más. Termina ya la conferencia. Os dejo por aquí algún libro recomendado. Eh, vale. Recordad, las personas que habéis venido a la conferencia hoy, por favor, no os olvidéis de ningún modo de entrar aquí, ¿vale? Y pedís el diploma y la gente que lo estáis viendo desde casa pedid vuestro diploma después de registraros en mi barra charlas lo podéis pedir en mi consulta barra de 20 de 20 bueno pues nada más por mi parte muchísimas gracias por venir os invito a sumaros a mi canal de youtube en donde tenéis ahí cuentos como el que os he comentado ahora tenéis otros cuentos que os pueden resultar de mucho interés eh, os invito a uniros entonces a ese canal de YouTube, os invito a uniros a buscarme en Facebook, buscarme en LinkedIn o en cualquiera de las redes sociales. Mi nombre es Fernando Pena Vivero y el jueves que viene seguimos con más charlas de psicología. Muchas gracias y nos vemos el jueves aquí en Repetales.